Mis amados, buenas noches. Dios le bendiga a Dios la gloria, a Dios la honra que nos concede el honor, el privilegio, la bendición de poder llegar a cada uno de vuestros hogares en esta noche bajo el poder del Evangelio con la unción y presencia del Espíritu Santo para bendecir vuestras vidas para que vuestras vidas entiendan y conozcan el momento histórico que nos ha tocado vivir, el momento histórico y difícil que nos ha tocado vivir, el momento histórico y difícil donde Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo pone su mirada, pone su mirada sobre el Cuerpo de Cristo en este momento histórico, porque ellos tienen que tomar una posición y una decisión. Y el Evangelio me informa con toda claridad cuál es la decisión, cuál es la posición que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo van a tomar en este momento histórico que está viviendo el planeta Tierra, que está viviendo el cuerpo de Cristo en el planeta Tierra. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, está sumergido, sumergido, y está defendiendo, y está ministrando, y está predicando la salvación que le regalaron al cuerpo de Cristo. Repito, la salvación que le regalaron al cuerpo de Cristo. Triste, lamentablemente, repito, triste y lamentablemente, para este momento histórico, que nos informe el Evangelio, muchos procurarán entrar a la Patria Celestial, pero no podrán. Por lo cual, por lo cual, te suplico que pongas mucha atención. Por lo cual te suplico que pongas mucha atención. Porque vamos, una vez más, a depositarnos en las manos del Espíritu Santo para que en el poder del Evangelio el Cuerpo de Cristo en esta noche pueda ser estremecido, sacudido y pueda reaccionar y pueda recapacitar y pueda entender que si no reaccionamos que si no recapacitamos Despertaremos en las pailas del infierno como cristianos, como cristianos, porque eso es lo que establece el Evangelio. Nos humillamos ante la presencia de Dios, suplicando al Espíritu Santo que tome el dominio, que tome el control de lo que vamos a ministrar en esta noche. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Bendición, privilegio que me has concedido una vez más de poder pararme en este micrófono para llegar a tantos y tantos hogares que en esta noche se enlazan con las redes de internet para poder escuchar, oír el mensaje de lo que tú tienes establecido para el cuerpo de Cristo en esta hora en este momento histórico que nos ha tocado vivir a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra cuando al final de esta programación tú hayas sido glorificado y este pueblo que está en sintonía que me ve y que me escucha sea Edificado. En el nombre de Jesús me enfrento a todo espíritu contrario a la presencia de tu Espíritu Santo. Le ato, le declaro inoperante y en el nombre de Jesús echo fuera todo poder de las tinieblas aquí en mi hogar, allá en los hogares de mis hermanos. En el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Proclamamos y declaramos esta programación en las manos de tu santo y bello Espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Amados, ponga mucha atención, por favor. Tengo una audiencia gigante de Coquí. Lo está escuchando, ¿verdad? De Coquí que están... Atento a lo que estamos hablando y ministrando, que están adorando y glorificando a Dios. Espero que la audiencia de Coquí se añada una audiencia de seres humanos que están en el cuerpo de Cristo, que están en el cuerpo de Cristo y que necesitan urgentemente entender qué hora es en el geló profético de Dios. Así que por favor, por favor, haga su misión y permita que si usted tiene en su corazón un hermano que escuche lo que va a ser ministrado, un hermano en su corazón, de su iglesia, un vecino, que escuche lo que va a ser ministrado, porque estamos batallando, repito, estamos batallando en el nombre de Jesús con la ayuda del Espíritu Santo, rescatando y buscando los pocos, los pocos que van a escapar ahora, que van a escapar ahora, repito, que van a escapar ahora de lo que viene de camino. El cielo pasará, la tierra pasará, pero lo que está escrito viene a fiel cumplimiento. Será como los días de Noé, repito, será como los días de Noé donde Dios decidió exterminar exterminar los habitantes del planeta Tierra por medio del diluvio. Pero antes de exterminarlo, pero antes de exterminarlo, Noé se constituyó en pregonero de justicia y anunciando, y anunciando, y anunciando la posición y la decisión que Dios había tomado relacionado con el planeta Tierra. Porque Él no hace nada sin primero avisarle a su siervo las intenciones de sus planes y de sus propósitos. Por eso yo puedo en esta noche, por eso yo puedo en esta noche ponerme en las manos del Espíritu Santo, en el poder del Evangelio anunciarle, anunciarle, lo que Noé anunciaba, viene, viene el juicio de Dios, viene el juicio de Dios, en esta ocasión no es un juicio, en esta ocasión no es un juicio, en esta ocasión vienen 21 juicios, 21 juicios que vienen a ser dejamados sobre la faz de la tierra, pero antes de hacerlo Dios, está avisando. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Que es donde está en este momento. Oiga bien, que es donde está en este momento. La salvación y la condenación. Pero pastor, como tú decías, por favor, entiéndalo. Este es el momento donde está asignado al cuerpo de Cristo el arrebatamiento de los vivos o el vómito de los vivos que están en el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, lamentablemente yo voy a cumplir con mi responsabilidad de ministrar, repito, de ministrar el evangelio para que aquellos que quieran oír, repito, aquellos que quieran oír, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque sé que muchos, repito, sé que muchos, están en las iglesias, están en el cuerpo de Cristo, Repito, están en el cuerpo de Cristo, pero no le quieren decir, pero no le quieren decir la realidad del momento histórico que estamos viviendo. Que ahora, que ahora no vienen a trabajar con los que Dios ama. ¿Qué? Que ahora no vienen a qué? A trabajar con los que Dios ama. Ahora vienen a trabajar con los que aman a Dios Padre, aman a Dios Hijo, aman a Dios Espíritu Santo. Y como Dios Padre, y como Dios Hijo, y como Dios Espíritu Santo, saben que el pueblo lo ama. Sencillo, el que dice que me ama, mi palabra guardará. Este es el momento histórico. Este es el momento histórico. Repito, este es el momento histórico. Porque, porque, hermano, lo que está aconteciendo a nivel mundial, hermano, a nivel mundial es algo, es algo nunca visto sobre la faz de la tierra, hermano mío, nunca. Nunca. Habíamos tenido la experiencia. La manifestación de siete profecías, de siete profecías manifestándose en el mundo entero, en el mundo entero, para ver si el cuerpo de Cristo puede reaccionar, recapacitar y entender con toda claridad. Fíjese que hasta el momento hay 38 millones. ...de seres humanos infectados por el coronavirus. Hasta el momento hay alrededor de un millón... ...cien muertos por el coronavirus a nivel mundial. Yo necesito, repito, yo necesito... ...que el pueblo pueda entender... ...que están hablando muy serio... ...repito, que están hablando muy serio con la Patria Celestial. La Patria Celestial tiene los altoparlantes prendidos para comunicarle al mundo entero qué hora es en el Reino de los Cielos. Y fíjense que digo en el Reino de los Cielos porque es el Reino de los Cielos el que tiene la última palabra. El planeta Tierra Depende 100% de la decisión que tome la patria celestial. Y en este momento histórico, repito, y en este momento histórico, nosotros tenemos que entender con toda claridad que ya Dios, que ya Dios Padre, que ya Dios Hijo, que ya Dios Espíritu Santo, han cumplido han cumplido con la humanidad, con la humanidad para avisarle, para avisarle, para avisarle al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo que está en el mundo entero, en toda nación, en todo pueblo, en toda tribu del mundo entero, están viviendo lo mismo que se está viviendo en Puerto Rico, lo mismo que se está viviendo en Estados Unidos, lo mismo que se está viviendo en China, lo mismo que se está viviendo en Europa. Esto es una, esto es una, esto es una evidencia, esto es una evidencia que no es negativa, o sea, yo no sé si me va a entender, repito, no sé si me va a entender, pero no podemos evitar, repito, pero no podemos evitar porque, escúcheme por favor, es por medio de esta experiencia, es por medio de esta experiencia que, escúcheme por favor, que el mundo entero iba a entender qué hora es en el planeta Tierra y qué hora es en la patria celestial. Nosotros, los que tenemos la mente y el corazón en el Evangelio, podemos ver con toda claridad, hermano mío, podemos ver con toda claridad el pueblo, el pueblo, el pueblo que está sirviéndole al Señor, el pueblo que está en el cuerpo de Cristo. Tiene que entenderlo con toda claridad. Está entre vida y muerte. Está entre salvación y condenación. Está entre ajebatamiento y vómito. Esto no lo quieren enseñar. Esto no lo quieren enseñar. Pero naturalmente yo no voy a callar. Porque yo estoy viendo. Yo estoy oyendo. Yo estoy entendiendo. Y yo no puedo callarme, hermanos míos. Hermanos míos, yo no puedo callarme. Yo estoy, teniendo, yo estoy teniendo una experiencia sumamente fuerte, difícil. El coronavirus, el coronavirus ha hecho canto al cuerpo de Cristo. El coronavirus ha hecho canto a las iglesias donde el cuerpo de Cristo se reunía. El coronavirus, el coronavirus ha vaciado las iglesias. El coronavirus, el coronavirus ha provocado que montones, cientos de iglesias hayan sido cerradas, no están abriendo, hermanos, no están abriendo. Por eso es que en este momento histórico, nosotros los que estamos, nosotros los que estamos viendo, oyendo y entendiendo, no podemos detenernos, no podemos detenernos, pero el problema no es que nos detengamos, el problema es que tengo que hablar. Tengo que hablar, tengo que gritar, para que el cuerpo de Cristo, lo que quieran oír, lo que está escrito en el Evangelio, puedan reaccionar, recapacitar. Porque este momento, este momento es comparado con los días de, no, de Noé. Dice que la Biblia con toda claridad, que Noé era pregonero de justicia. Repito, que Noé era pregonero de justicia. Y ahora Dios está levantando pastores pastoras, evangelistas y maestros que van a, que van a constituirse en trompetas de Dios en trompetas de Dios para avisarle a los habitantes del planeta Tierra que están en el cuerpo de Cristo porque en este momento, en este momento en este momento dice ojalá no me hayas conocido ojalá que no me hayas conocido dice la escritura pero, pero ¿y ¿qué es eso pastor? pues sencillamente sencillamente porque el arrebatamiento el arrebatamiento es para los que están preparados en obediencia a la salvación que estaba reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo del arrebatamiento. Entonces, esa salvación que está reservada ¿Para quién es? Escúcheme, ¿para quién es? Para gente viva que están en el cuerpo de Cristo, que están en el cuerpo de Cristo y que necesitan entender con toda claridad que viene el proyecto, repito, que viene el proyecto más grande que jamás Dios ha tenido con el cuerpo de Cristo. Ahora viene un proyecto similar, repito, ahora viene un proyecto similar al que el padre tuvo con su hijo Jesús. Ahora, por eso es que, por eso es que de este proyecto sale la esposa del Cordero. Porque el proyecto de Jesús, el proyecto del padre con Jesús, el proyecto del Padre con Jesús, hermano, trajo la solución, trajo la solución para que el ser humano que se iba a enfrentar a la muerte por causa del pecado, tuviera alternativa, tuviera solución, tuviera el socorro de lo alto por medio, por medio de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para poder rescatar a los muertos en Cristo, muertos en Cristo, muertos en Cristo. Pero ahora viene, hermano, pero ahora viene la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero. De esa salvación, de esa salvación, sale la esposa del Cordero y naturalmente, la esposa del cordero, hermano, la esposa del cordero va a pasar, repito, va a pasar las etapas que pasó Jesús, ¿oyó? Las etapas que pasó Jesús. Por eso era que Jesús enseñaba y doctrinaba cuando Él ministraba, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque ahora... Hermano, porque ahora la esposa del cordero, la esposa del cordero va a ser crucificada en las obras de la carne. Para poder constituirse en esposa del cordero. Pero nosotros, repito, pero nosotros estamos luchando desesperadamente para que para que para que el pueblo logre entender lo que dice el evangelio que no todo el que dice señor señor será levantado vivo para el reino de los cielos sino que habla que van a ser levantados unos pocos repito que habla que va a ser levantado unos pocos y esos pocos tienen una sola característica. Una, una, una, una. Óigame, óigame. El cuerpo de Cristo tiene muchas bendiciones que el Espíritu Santo le concede. Los dones del Espíritu, la unción del Espíritu, el gozo del Espíritu, la alegría del Espíritu. Pero la iglesia del arrebatamiento solamente tiene una bendición. Una. ¿Cuál, pastor? Apocalipsis, capítulo 3, verso 10 y verso 11. Dice la Escritura, por cuanto, por cuanto, por cuanto, Has guardado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice Jesús, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar escuche, para probar a los que moran sobre la paz de la tierra. He aquí yo vengo pronto, que ten lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Ahora, es que están avisando, tú tienes una salvación, que te regaló el Padre por medio de su Hijo, repito, que te regaló el Padre por medio de su sacrificio de Jesús para que pudieras tener alternativa cuando la muerte te tocare. Han pasado miles de años, ese sacrificio que hizo Jesús, ese sacrificio que hizo Jesús ha logrado, ha logrado que haya millones de almas, millones de almas en el paraíso. Porque Jesús, porque Jesús pagó el precio, el precio de los muertos en Cristo, repito, de los muertos en Cristo. Pero el precio que pagó Jesús, lo único que le ha hecho a los creyentes es ponerlo en el cuerpo de Cristo. Si la muerte lo toca, la sangre derramada en la cruz del Calvario será con todo creyente en Cristo que se va a enfrentar a la muerte y va para el paraíso por lo que hizo Jesús y no por lo que haga el creyente. Por gracia, sois salvo Pero entonces, el problema que quieren aplicar la misma regla quieren aplicar quién pastores pastoras evangelistas y maestros quieren aplicar la misma regla a los vivos en Cristo pero el evangelio pero el evangelio hace una separación hace una separación porque los muertos en Cristo resucitarán primero Dice, luego dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados vivos. Para ser arrebatado vivo. Para ser arrebatado vivo, vivo no puede ser un cristiano que está enamorado de lo que Jesús hizo en la cruz del calvario y nada más tiene que ser un, un, un cristiano que está enamorado de lo que jesús hizo porque lo que jesús hizo es la primera relación para arrebatarte, para sacarte de las manos de satanás y ponerte en el cuerpo de cristo entonces, una vez están en el cuerpo de Cristo, si la muerte te encuentra, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero será contigo y te vas al paraíso. Pero si te sorprende el arrebatamiento, pero si te sorprende el arrebatamiento, entonces la sangre del Cordero no podía hacer nada. Si no, si no, ahora, ahora tenemos que entender lo siguiente. La sangre del cordero, escúcheme por favor lo voy a decir. La sangre del cordero logró, logró, logró la matrícula de los invitados a las bodas del cordero. Repito, repito, repito. La sangre del Cordero logró la matrícula de los que van a ser invitados a las bodas del Cordero. ¿Por qué, hermano? Porque los que están en el paraíso, repito, los que están en el paraíso son los invitados que estarán en las mesas, que estarán en las mesas, repito, en las bodas del Cordero. Pero la esposa. Pero la esposa de dónde sale? Repito, la esposa, ¿quién la parió? ¿La esposa, ¿quién la realizó? Escúcheme, por favor. Ahora mire lo que voy a decir. La esposa no solamente fue perdonada por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y le colocó, en el cuerpo de Cristo la esposa va a entrar en la etapa en que no entraron los que están en el paraíso porque los que están en el paraíso ninguno ninguno está en el paraíso porque era perfecto están en el paraíso porque vivían, vivían, vivían en armonía con sus hábitos, con su carne, pero pudieron entender, pero pudieron entender que no podían cejar sus ojos sin pedir perdón por su comportamiento mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Entonces escuche, por favor, el pueblo tiene que entender con toda claridad qué es, lo, qué, qué es el problema, que el pueblo está creyendo que nos vamos para el cielo el día del arrebatamiento, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hermano, perdónenme, hermano. Lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario tiene la misión, tiene la labor de lograr, de lograr levantar los invitados a las bodas. ¿Dónde están los invitados? En el paraíso. Repito. ¿Dónde están los invitados? En el paraíso. Que lo que están son las Almas, que lo que están son las almas. Y cada alma que está en el paraíso viene a buscar su cuerpo. Dice, los muertos en Cristo, Jesucitarán primero. Entonces, una vez, una vez están los muertos en Cristo, Jesucitado, dice, luego, dice, luego. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ajebatados, vivos. Entonces, antes de ser ajebatados, repito, antes de ser ajebatados, pues naturalmente para ser ajebatados vivo, tiene que ser preparado. Tiene que ser preparado. Entonces, escúcheme, por favor. ¿Quién lo preparó? Repito, ¿quién lo preparó? Ah, ¿por usted pues el Padre, el Padre, por la ayuda del Espíritu Santo. Escuche, por favor. ¿Quién lo preparó? Lo preparó la obediencia al Evangelio. Yo no estoy inventándome. No digan que soy falso profeta. Por cuanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Evangelio. Entonces, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, escúchame por favor, yo Jesús también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cómo se llama la hora de prueba? Se llama la gran tribulación. 21 juicios. Repito, 21 juicios que vienen a ser derramados sobre la faz de la tierra. Pero así como Noé y su familia escaparon, repito, esos que van a ser levantado, vivo, también van a escapar, a escapar no solo, a escapar no solo, sino que esos que van a ser levantados vivos, se van a constituir en esposa del cordero, y donde está sentado el cordero, ahí se va a llevar a su esposa, oiga, oiga, he aquí yo estoy a la puerta, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Oiga, al que venciere, yo le daré, Jesús le dará, que se siente conmigo en mi trono. Perdónenme, hermano, eso no es el paraíso. Ay. Hermano, eso no es el paraíso. El paraíso Está para los salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Me está oyendo? El paraíso es para los salvos por la sangre derramada en la cruz del Calvario. El paraíso es para todos a quien le regalaron. Para todos a quien le regalaron la salvación. Porque fue un regalo. Repito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Un regalo. Pero entonces, queremos... Queremos aplicarle el regalo, queremos aplicarle el regalo a los vivos. Y lo siento, repito, y lo siento. Pero aquí es que entonces, repito, aquí es que entonces viene la sorpresa que los pastores no quieren hablar. Los pastores quieren subir... Cada iglesia, cada iglesia al ajebatamiento por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Perdóneme, hermano, pero ahora, repito, pero ahora ya yo disfruté de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya yo disfruté de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora tengo yo que pagar el precio para ser levantado vivo ¿cuál es el precio? ¿por cuánto has guardado la palabra de mi paciencia? Perdóneme, hermano la palabra de su paciencia no es el Viejo Testamento. El Viejo Testamento no perfecciona a nadie. Porque está establecido, está escrito en el, en el Evangelio, que el Viejo Testamento es la imperfecta ley. Y como ley imperfecta no puede perfeccionar a nadie. Como ley imperfecta no puede perfeccionar a nadie. Porque el Viejo Testamento, la salvación venía por la sangre de animales. Es lo primero que tiene que entender. Porque triste y lamentablemente, hermanos mío, el 90%, el 90% de las enseñanzas hoy día, hoy día, al cuerpo de Cristo están basadas en el Viejo Testamento. Y no han podido entender. Y no han podido entender lo que aquí está escrito. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Nuevo Testamento. Donde está el ministerio de Jesús desde que nació hasta que fue llevado al cielo y luego vino la unción y presencia del Espíritu Santo sobre los apóstoles para, para, para traer a la luz la palabra que iba a perfeccionar un pueblo para ser levantado vivo. Entonces dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia... Es lo primero que usted tiene que entender. Si sigue metido en el viejo testamento, si sigue metido en el viejo testamento, usted no, va, usted no va a poder subir a la estatura del varón perfecto. Repito, usted no va a poder subir a la estatura del varón perfecto. Porque la ley imperfecta no puede perfeccionar a nadie. La perfecta ley, dice el Evangelio, que es la perfecta ley, tiene la capacidad de perfeccionar a los que se acercan a ella. Y por eso, y por eso, usted tiene que entender lo siguiente. Ahora, ya el regalo, repito, ya el regalo fue dado. Por gracia soy salvo, no por obra para que nadie se gloríe. Pero ahora viene, repito, la salvación por las obras. Pero pastor, es que ese es el problema. Ese es el problema que no pueden entender, repito, que no pueden entender, hermano, que en este momento histórico, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, van a tomar la posición y van a tomar la decisión. ¿Quién se va vivo? ¿Quién se va vivo? ¿Quién se va vivo y quién es vomitado vivo de acuerdo a su obra? De acuerdo a su obra. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre a con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras Perdóneme hermano, abra los ojos, abre tu entendimiento, abre los ojos y abre tu entendimiento, estás entre la vida y la muerte, estás entre salvación y condenación, estás entre arrebatamiento y vómito, porque estamos viendo con toda claridad, estamos viendo con toda claridad en este momento histórico, que el cielo está hablando muy claro, que el Padre está hablando muy claro, que el Hijo está hablando muy claro, que el Espíritu Santo está hablando muy claro, que el Evangelio está hablando muy claro, que somos, que somos la iglesia del arrebatamiento. Que somos la iglesia del arrebatamiento vivo. Vivo, hermano. Vivo, hermano. Vivo. Porque los muertos en Cristo, hermano, los muertos en Cristo ya tienen el pasaje en la mano. Ya tienen el pasaje en la mano. Para que el día en que diga Jesús... Amada mía, esposa mía, sube acá, sube acá. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos. Dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes. Pero nosotros no tenemos, repito, pero nosotros el cuerpo de Cristo gracias a los pastores y pastoras, evangelistas y maestros, que naturalmente nadie que, que, nadie que no está viendo, nadie que no está oyendo y nadie que no está entendiendo puede ayudar a nadie. Porque en este momento histórico, el pastor que está viendo, el pastor que está oyendo y que está entendiendo qué hora es, en el reloj profético de Dios, se desespera, se desespera y entiende con toda claridad que en este momento el cuerpo de Cristo está entre la vida y la muerte. Está entre salvación y condenación. Está entre arrebatamiento y vómito. Por eso es que en este momento, ahora viene la enseñanza, ahora viene la doctrina. Sin santidad nadie verá al Señor. Y la gente no ha entendido, repito, y la gente no ha entendido qué significa sin santidad. Nadie verá al Señor. Dice la Escritura. Primera de capítulo 5, verso veintitrés. Verso 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el problema. Repito, ese es el problema. Que la iglesia... El cuerpo de Cristo le están enseñando, repito, le están enseñando que yo voy para el cielo, que yo voy para el cielo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y nada más. Escúcheme por favor, yo voy para el cielo, yo voy para el cielo por lo que Jesús hizo y nada más si me voy con los muertos en Cristo. Si me voy con los muertos en Cristo, si me quedo con los vivos. Si me quedo con los vivos, tienes que entender lo siguiente. Por cuanto has guardado, por cuanto has honrado, por cuanto has obedecido, por cuanto has hecho real el evangelio como está escrito. Escúchame bien ahora. El evangelio, como está escrito, hará de ti una nueva criatura y te dará testimonio de que las cosas viejas pasaron y te dará testimonio de que todas han sido hechas nuevas. Entonces, entonces, cuando las cosas viejas pasen, pasen y todas sean hechas nuevas, dice con toda claridad, hermano mío. Ahora que nosotros tenemos que entender con toda claridad. Entonces, entonces, el mismo Dios de paz, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo no ha podido ver y no ha podido entender que Dios... No se quedó dado. Que la poca vergüenza. Que hizo Adán y Eva. Que la poca vergüenza. Que hicieron Adán y Eva. Oiga, oiga bien. Jesús. La resolvió. Para los muertos. En Cristo. Jesús. La resolvió. Para los muertos. En Cristo. Pero. Los vivos, oiga, pero los vivos la van a resolver, repito, la van a resolver por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. He aquí yo vengo pronto a rebatamiento, Geten lo que tiene, para que ninguno tome tu corona. Entonces dice, al que venciere. Perdónenme hermano, yo no estoy ilusionando a nadie con el arrebatamiento que no quiera entrar en obediencia al evangelio. Hermano, perdóneme, el evangelio, el evangelio es quien tiene la responsabilidad de hacer de ti una nueva criatura, de hacer de ti una nueva criatura. Nadie puede decir que es nueva criatura, Escucha ahora, porque recibió a Cristo como salvador. ¿Por qué? Porque yo he recibido a Cristo como salvador. Y los millones y millones de cristianos que estamos en el cuerpo de Cristo, hemos recibido a Cristo como salvador. Escúcheme ahora, estoy reprensible, espíritu, alma, cuerpo, ¿lo estoy? No, pues no puedo cualificar para ser levantado vivo. Pero es que eso lo va a hacer Dios, eso lo va a hacer Dios, eso lo va a hacer Dios, pero no hace acepción de personas, lo va a hacer Dios en los que quieren ejecutar la orden. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Al que venciere, entonces, ¿Quién es el que tiene que vencer ahora? ¿Cristo? No. Ahora el que tiene que vencer es cada miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada miembro del cuerpo de Cristo tiene que entender con toda claridad, hermanos míos, que ahora el Evangelio, repito, ahora el Evangelio es quien tiene, es quien tiene, la responsabilidad de hacer de cada creyente del cuerpo de Cristo una nueva criatura. Darle testimonio, darle testimonio a cada creyente del cuerpo de Cristo que las cosas viejas pasaron. Darle testimonio que todas las cosas van a ser hechas nuevas, hermano, y es todas las cosas, hermano, y es todas las cosas. Escúcheme. En este momento mi espíritu, repito, mi espíritu está preparado para volver a Dios. Porque dice la escritura, el espíritu de todo ser humano vuelve a Dios. Pero mi alma, pero mi alma en este momento está irreprensible. Mi cuerpo, mi cuerpo está irreprensible. No lo está. ¿Sabe por qué no lo está? Porque yo no he decidido honrar al Evangelio. Como está escrito, yo tengo que entrar, repito, yo tengo que entrar en armonía con el Evangelio. Si yo logro entrar en armonía con el Evangelio, pues naturalmente el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio y nada más que el Evangelio me va a preparar para yo ser levantado vivo. Porque una cosa es ser levantado muerto en Cristo. Los muertos en Cristo son todos levantados por gracia. Los vivos son levantados por obediencia. Esto fue exactamente, esto fue exactamente lo que dijo Jesús. Repito, lo que dijo Jesús en el Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan. El pueblo, hermano, tiene que entender. Hermano, tiene que entender. Escúchame. Porque los muertos en Cristo son los invitados. A las bodas del cordero. Por eso dice, bienaventurados. Los muertos en Cristo. Pero los vivos. Pero los vivos. Jesús. Está de acuerdo con el Padre. Nunca en contra de porque el, el Padre y Jesús tienen un solo pensamiento. El Padre y Jesús están de acuerdo con el Espíritu Santo porque los tres tienen un solo pensamiento. Escucha, más. y el Evangelio, están de acuerdo con los tres. Escucha ahora, escucha ahora, el pueblo tiene que entender. Escucha ahora, Jesús dijo de la siguiente manera. El que tiene mis mandamientos. Hermano, vuelve, vuelve, vuelve, vuelve su rayo. El que tiene mis mandamientos, vuelve su rayo. Mis mandamientos, de, los mandamientos de Jesús, no es el Viejo Testamento. Ahora va entendiendo. ¿Por qué razón muchos van a procurar entrar? Y no van a poder porque o nos concentramos o nos esforzamos en honrar los mandamientos, el que tiene mis mandamientos, Nuevo Testamento, y los guarda. Ah, oh, todos tenemos la Biblia, donde están los mandamientos, todos cargamos la Biblia, pero basta ya de cargarla. Te están avisando, te están avisando, te están avisando. Estás en el momento histórico. Estás en el momento histórico. Que haces bien en cargar la Biblia. Que haces bien en defender la Biblia. Pero lo único que te puede ayudar en este momento, no es cargar la Biblia, no es defender la Biblia, es obedecer. Ese Nuevo Testamento, para que ese Nuevo Testamento haga de ti una nueva criatura. Escucha ahora, por primera vez, por primera vez, sobre la paz de la Tierra, circulan, circulan las profecías simultáneas a la misma vez. Por eso el Señor dijo, cuando ustedes vieran el cumplimiento de todas, todas estas, cosas, entender, conocer, yo estoy cerca a las puertas y por primera vez tenemos la congestión de todas las cosas, de todas las cosas que anuncian que Cristo viene y el pueblo ha recibido el mensaje y el pueblo ha recibido el mensaje y predica y enseña, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. pero no es cuestión de enseñar que Cristo viene es como yo estoy, como yo estoy, para enfrentarme al arrebatamiento en vivo, como yo estoy, porque yo no puedo estar en la condición en que estoy, yo no puedo estar en la condición en que estoy, yo estoy ahora mismo trabajando, yo estoy ahora mismo, yo estoy trabajando conmigo mismo, yo soy pastor de una congregación, hermano, yo soy pastor de una congregación, y, y, y no le puedo permitir, y no le puedo permitir a nadie estar dependiendo, dependiendo de mí para que ellos le sirvan al Señor. Repito, están dependiendo de mí para que yo, para que ellos puedan servir al Señor. Ellos dependen de mí única, exclusivamente, en que yo voy a ministrar, a predicar el Evangelio. Pero son ellos los que tienen que reaccionar. No pueden seguir agarrados. No pueden seguir agarrados del pastor. Porque el pastor no es el que los va a levantar. El que los va a levantar es el dueño del evangelio. Por eso Jesús lo dijo. El que tiene mis, mis, mis mandamientos, Nuevo Testamento. Y los guarda. Oiga bien ahora. Ese, ese no dice eso. No dice eso. Dice, ese es el que me ama. Como consecuencia, la combinación, la combinación, por cuanto ha guardado mi palabra, mis mandamientos, los mandamientos de Jesús, lo que Jesús hizo, lo que Jesús trajo sobre la faz de la tierra. Llámeme falso profeta, llámeme lo que usted quiera, pero yo tengo que hablar. Lo que está escrito, lo que está escrito en el Evangelio, y lo que está escrito en el Evangelio, ahora mismo, ahora, ahora mismo, hermano, el pueblo o entiende o perece. Porque el Evangelio ya habló. Que sería como los días de Noé, donde Noé se fajó, pregonero de justicia, se fajó. Trayendo el mensaje de salvación para aquel momento. Para aquel momento. Y yo estoy trayendo el mensaje de salvación para este momento. Oiga bien, para este momento. Y estamos señalando que muertos en Cristo es una cosa. Y arrebatamiento en vivo es otra. De tal manera que el evangelio separa, separa en dos salvaciones, la de los muertos en Cristo, por gracia sois salvos, la de los vivos, la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, el pueblo tiene que entender esto con toda claridad, si el pueblo no entiende esto va camino a la condenación, Va camino a la condenación, porque Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo no van a quebrantar ni una jota, ni una tilde de lo que ya está establecido en el Evangelio y dice por cuánto has guardado. No dice por cuánto hablaste lengua. No dice por cuánto danzaste. No dice por cuánto, hermano. Escúchame, por favor. Ahora viene, ahora viene una sola señal. Una, una, una. Por cuanto has guardado. Por cuanto has obedecido. Por cuanto has honrado al Evangelio. Entonces... El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, te van a honrar a ti. Por favor, entiéndelo. Yo no me lo estoy inventando. Escucha. Jesús, San Juan capítulo 14, verso 21. Verso 21, hermanos. Ahí están, ahí están los cuatro, siete. Siete por el Padre, siete por el Hijo, Siete por el Espíritu Santo y siete por el Evangelio. Los cuatro, siete. La plenitud de Dios. La plenitud de Dios. Yo sé que usted está oyendo cosas que nunca había escuchado. Posiblemente, posiblemente, posiblemente estará pensando ¿y qué jebulú es? Ningún jebulú. Ningún jebulú. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Y los guarda. Entonces, entonces, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Se da cuenta, hermano? ¿O no se da cuenta? Ahora no viene la salvación por cuanto Dios te ama ahora viene la salvación por cuanto tú amas a Dios y con la boca es un mamé y yo lo amo, yo lo amo, yo lo amo entonces, entonces entonces, si tú dices que lo amas, entonces Jesús quiere la prueba pero es que Jesús lo no sabe todo, no, no la prueba de que tú lo amas de que tú lo amas, y dice Jesús, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ese es el que me ama. ¿Se acabó hermanitos lindos? Se acabó, hermanitos lindos que me están viendo y me están oyendo en esta noche. Se acabó. Ahora no es cuánto Dios te ama, porque ya Dios demostró que te ama de tal manera que sacrificó a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mantenga la vida eterna. Ahora es que viene, hermanos míos. Ahora es que viene la evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora que están las siete profecías, siete profecías encima del planeta Tierra, la Higuera, el pueblo de Israel, que estaba esparcido por todo el planeta Tierra, ahora están recogidos de entre todas las naciones hebreos en el pueblo de Israel, con una población de millones 9.150.000. Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora terremotos en diferentes lugares, Puerto Rico sigue temblando, así como está temblando Puerto Rico, hay diferentes lugares del planeta Tierra que están temblando, los engañadores en el cuerpo de Cristo, como nunca antes en la historia, repito, como nunca antes en la historia, y, la, y el fundamento de los engañadores, y el fundamento de los engañadores, somos salvos por gracia, no somos salvos por lo que tú hagas, somos salvos por lo que hizo Jesús. Ese es el engaño. Ese es el engaño de quién, de pastores y pastoras, evangelistas y maestros llamados apóstoles y apóstolas que están precisamente, precisamente ministrando al cuerpo de Cristo la maldad multiplicada como nunca antes a nivel mundial. A nivel mundial, vea las noticias, vea las noticias cómo están las cosas en el mundo entero. El hambre atacando al planeta Tierra, el calentamiento global, por primera vez, los polos, los polos del planeta Tierra se han derretido y todavía no han terminado de derretirse, las islas están desapareciendo por causa de que el nivel del mar está subiendo, nosotros tenemos que entender hermanos míos, nos están avisando, por eso dice, vosotros sabéis perfectamente, que el día del Señor vendrá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar una posición y tengo que tomar una decisión. Si voy a seguir como un cristiano en el cuerpo de Cristo, dependiendo de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, o voy a entrar en lo que yo tengo que hacer. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Óigale, y el que me ama, dice Jesús, y el que me ama, dice Jesús, ya él sabe quién lo ama y quién no lo ama. Porque yo estoy en el cuerpo de Cristo porque él me amó. Yo estoy en el cuerpo de Cristo porque él me amó. Ahora, para ser levantado vivo del cuerpo de Cristo, no es porque él me amó, Ahora es porque yo lo amo a él. Y con la boca es un mamí decir te amo, te amo, te amo. Entonces demuéstralo, demuéstralo, demuéstralo. ¿Cómo lo voy a demostrar? Permitiendo, permitiendo, permitiendo que el evangelio lo obedezcas. Lo obedezcas. Y cuando vemos que nosotros obedecemos el evangelio, el evangelio... Le mete mano al mal que está en mí. El evangelio le mete mano a toda mundanalidad del cuerpo de Cristo, a, a del cuerpo de Cristo a toda mundanalidad del cuerpo de Cristo para empezar a trabajar a la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué santidad? Santidad. Irreprensible espíritu, alma, cuerpo. Oiga, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Escucha ahora. Y el que me ama será amado por mi Padre. En otras palabras, ¿qué Padre, qué Padre, sabiendo sabiendo que el hijo se va a casar con una esposa que no lo ama a él, estará tranquilo. Y como el padre sabe que yo lo amo a su hijo, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Por eso es que en este momento histórico, hermanos míos, por eso es que en este momento histórico sigue sacando a la luz. ¿Por qué razón muchos procurarán entrar y no podrán? ¿Por qué muchos procurarán entrar y no podrán? Escuchen, porque la mentira, la mentira del cuerpo de Cristo cuando dice con su boca yo te amo, yo te amo, entonces, para saber si ese yo te amo, para saber si ese yo te amo, es verdad, permítele ver, permítele ver al Padre, permítele ver al Hijo, permite al Espíritu Santo, ver cómo tú te sometes al Evangelio, porque el Evangelio... El Evangelio, el Evangelio, es el gusto del Padre, es el gusto del Hijo, es el gusto del Espíritu Santo, y aunque no sea tu gusto, y aunque no sea tu gusto, porque hay cosas, porque hay cosas, porque hay cosas en el Evangelio, hermano, que a mí no me gustan, pero a Dios sí, y como ya no vivo yo, y como ya no vivo yo, ahora va a vivir Cristo en mí, entonces, si Cristo va a vivir en ti, por favor, tienes que entender lo siguiente. Nosotros los que estamos en el cuerpo de Cristo o nos decidimos a honrar al evangelio como está escrito, como está escrito, no interpretando, repito, no interpretando, porque el problema es que tengo pastores, y pastoras, evangelistas y maestros, y llamados apóstoles y apóstolas, interpretando lo que dice el Evangelio, para que entonces el cuerpo de Cristo pueda permanecer en la iglesia. La iglesia mía en este momento, la que yo pastoreo, hay una multitud que se ha ido de la iglesia. Yo estoy pastoreando un pequeño gemanente, ¿Sabe qué le pasa a ese pequeño remanente? Los estoy enseñando, repito, los estoy enseñando que para poder permanecer hasta el día del arrebatamiento tenemos que entrar en obediencia al evangelio o no hay salvación para, para los que ya están en el cuerpo de Cristo y serán salvos si se van por la muerte. Pero si se van vivos, si se van vivos, tienen que entender, tienen que entender, le estoy preparando a la iglesia la roca de Utuado, tienen que entender, nadie se haga de la ilusión de irse en el arrebatamiento, no entra en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y la santidad... Sin la cual nadie verá al Señor, es la santidad de la obediencia al Evangelio, como está escrito. Y el Evangelio es la perfecta ley. Y la perfecta ley, y la perfecta ley, tiene la capacidad de hacer de ti una nueva criatura y darte testimonio de que las cosas viejas pasaron y que todas las cosas se han hecho nuevas. ¿Sabe cuántas cosas tiene el pastor Riva? que no son nuevas. Pero yo estoy descubriendo, pero yo estoy descubriendo en el Evangelio que si yo, que si yo le demuestro con mi corazón, con mi mente, con mi alma al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que yo quiero vivir por el Evangelio, entonces el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del ajebatamiento. Ajebatamiento vivo. Ajebatamiento vivo. No es para todo tipo de personas. Ajebatamiento vivo. Escuche, es la élite, es la elite del cuerpo de Cristo. Son los que van a ser, son los que van a ser separados por la eternidad como espíritu del Cordero. Por favor, usted tiene que entender. Yo no estoy tratando de quitarle la ilusión a nadie, ni estoy tratando de decir que nadie está bien o nadie está mal. No, yo estoy diciendo lo que está establecido en el Evangelio. El Evangelio establece, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la paz de la tierra. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cómo, cómo, cómo? Aquí están las señales. Aquí está la evidencia. Aquí está contundentemente el aviso de que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y yo, oiga esto, y no es casualidad, y no es casualidad que está por terminar el año 2020. Y viene de camino el año 2021. 21 son 3-7. Donde está la plenitud de Dios. A esos 3-7 se le añaden dos cosas más. La perfecta ley y los que van a ser perfeccionados. Y los que van a ser perfeccionados. Por la perfecta ley, por favor, yo no estoy poniéndote carga, no le llames a esto carga, por favor, no le llames a esto carga, eso ofende a Dios, eso ofende a Dios, esto no es carga, esto es la misericordia de Dios, esto es el amor de Dios, esto es el deseo de Dios, de que tú puedas entender, repito, de que tú puedas entender que como estás, repito, que como estamos, que como estamos, que como estamos, no cualificamos para ser levantado vivo. Tenemos que entrar en una preocupación grande. Repito, en una preocupación grande. Porque debido, debido al mal que está en mí y está en todo el cuerpo de Cristo. Ese mal, ese mal busca la manera y alternativa de que, tú, de que tú no entres en contacto con la perfecta ley. Por eso escúchame por favor, que el cuerpo de Cristo, el contacto con la perfecta ley es mínimo. El contacto de Cristo es con la ley imperfecta, el viejo testamento, porque no han podido entender... Repito, porque no han podido entender que en este momento histórico es por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, el Nuevo Testamento, la perfecta ley que tiene la capacidad de perfeccionar a los que se acercan y la obedecen a ella. Por favor, entiéndelo, no estamos poniéndote carga. Repito, no estamos poniéndote carga. No digas eso. No pienses así. Eso ofende a Dios. Más bien, dile, ciertamente eso es verdad. Y yo me, me declaro en esta noche. Yo me declaro en esta noche. Que el mal que está en mí tiene sus días contados. Que lo que estoy haciendo incorrecto en contra del Nuevo Testamento tiene sus días contados. Porque yo quiero, porque yo deseo que tú sigas quitando lo que tengas que quitar y añadiendo lo que tengas que añadir. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Bendición, privilegio que me distes <coughs> perdón, una vez más de ministrar, de predicar el Evangelio como está escrito. Presento la audiencia. Ahí están millones de personas en el mundo entero que me han escuchado en esta noche. Salva a los perdidos, sana a los enfermos, pero sobre todas las cosas, abre los ojos del entendimiento del, pue del pueblo para que en este momento se puedan salvar. En el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, proclamamos y declaramos que el cuerpo de Cristo vamos rumbo a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero yo te veré porque deseo, porque anhelo y quiero que tu Espíritu Santo, en el poder del Evangelio, haga de mí esa nueva criatura y yo pueda tener el testimonio de que las cosas viejas pasaron. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, pueblo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Si quieres escribir una cartita a nuestro ministerio, puedes hacerlo a nombre de Ministerio Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado, Puerto Rico. Si tienes la capacidad de poder ayudarnos económicamente, te lo vamos a agradecer porque vamos a realizar el pago de poder mantener todas las redes. Eh, eh, de internet conectada al ministerio Momentos Proféticos. Yo te guarde, yo te bendiga. Recuerda que es Momentos Proféticos, apartado 11, Utuado Puerto Rico. La paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Dios le bendiga.